Hola, me llamo Leopoldo Armesto y en esta presentación vamos a hablaros del uso de variables con Facilino, de hecho eh, hasta ahora en las presentaciones anteriores habíamos hablado de algunas variables como por ejemplo los enteros o las variables booleanas o incluso las cadenas de texto, pero no habíamos formalmente introducido el uso de variables con Facilino, eh, el motivo es, es precisamente esta presentación es hablar de todo esto, vale, eh, y cómo y se diferencian entre los diferentes procesadores. Bien, este es el guión de la presentación, vamos a Primero presentaros el material eh, con el que trabajaremos, las instrucciones eh, que tiene Facilino para trabajar con variables y eso explicaremos los diferentes tipos de variables que existen en, en Facilino y eh, una serie de ejercicios, uno tiene que ver con, con el, el, la cuenta de, de una serie de granos de arroz y veréis que, que, bueno, pues que son tantos que no nos cabe ninguna de las variables, eh, después tienen que ver también con el manejo de vectores, que son unas variables, vamos a decirlo así, especiales, que están ordenadas de forma que tenemos muchos datos eh, unidos, es un vector en el que tenemos una serie de información y que podemos, en este ejemplo, en este presentación vamos a hacer dos ejemplos, uno para enviar una serie de información y otro para almacenar una información, vale, y nos va a permitir, eh, los vectores nos van a permitir hacer uso de la, o acceso a la información de forma ordenada. Bien, mirar, eh, vamos a trabajar como siempre con la tarjeta WEMOS D1R32 eh, junto con la tarjeta multisensor de Arduino, vale, entonces las instrucciones con las que vamos a trabajar son estas de aquí, Mirar una variable eh, eh, se declara con esta instrucción aquí, de forma que una variable requiere un nombre, es un nombre que tiene que ser único, existen dos tipos de variables, las que se llaman las variables locales y las variables globales. Las variables locales tienen uso o tienen cabida dentro eh, de un contenedor o un contexto determinado de la instrucción, se pueden utilizar exclusivamente si se declaran ahí dentro. Las variables globales se pueden declarar en cualquier parte del programa y se pueden utilizar en cualquier otra parte del programa, ¿vale? Entonces, el único, el nombre debería ser único, ¿vale? Y entonces a la hora de declarar una variable debemos de asignarle un valor y después podemos acceder a esta variable con esta instrucción de aquí. Si bien existen diferentes tipos de variables, normalmente esta instrucción va a, a, a interpretar que según lo, el, la información que le podéis poner de entrada, aquí sea un número o sea un texto, lo va a poder interpretar como un entero o como una cadena de texto, pero existen otras variables que ahora después a continuación nos explicaremos y que vosotros podéis declarar exactamente con el tipo que queréis, porque según la variable va a poder almacenar una información u otra, ¿vale? Aquí estas instrucciones son las mismas que las anteriores, simplemente que son las variables globales y esta instrucción de aquí nos va a permitir declarar un vector de un tamaño determinado, de forma que utilizaremos esta instrucción de aquí para construir ese vector que tiene una serie de elementos que vamos a, a, a crear nosotros tantos como queramos y tenemos también aquí dos instrucciones adicionales en las que vamos a utilizar para decodificar o codificar eh, ciertos elementos en un vector, ¿vale? Bien, esto lo vamos a ver. Bien, eh, las variables eh, existen diferentes tipos, ¿vale? desde las variables booleanas, las variables de tipo byte, las variables de tipo entero, las de entero largo y en este caso las decimales, son las que utilizaremos en, en facilino, ¿vale? sin embargo, es importante resaltar que esto depende del tipo de procesador que utilicéis, en arduino esta tabla de aquí es válida para los procesadores de arduino y según eh, los procesadores de arduino de, de 8 bits, los de el arduino 1, el atmega y demás, en este caso, el tamaño que ocupa una variable es lo que se indica aquí y esto nos va a permitir, según este tamaño, almacenar o representar una información mayor o menor. Por ejemplo, fijaos, un bit, en este caso, que es una variable booleana, ocupa un bit, vale, y puede solo almacenar o el 0 o el 1, mientras que un byte ocupa 8 bits, es decir, una variable que ocupa más, más espacio y que nos va a permitir almacenar, por ejemplo, valores entre 0 y 255. O un entero, que ocupa 16 bits, esta es una variable que tiene eh, signos, es decir, que va a poder almacenar eh, valores negativos y positivos hasta estos valores que indico aquí. Lo mismo con el entero largo, en este caso es un entero que puede almacenar o representar más información. Entonces, es importante en vuestras aplicaciones que utilicéis el tamaño adecuado para, eh, la, para vuestra aplicación, ¿vale? Y por último, la variable tipo decimal, que representa números reales, es decir, números con decimales, y que nos puede permitir eh, representar desde números negativos muy grandes a números positivos muy grandes, ¿vale? Y esto se llama comas flotante, por eso se utiliza la representación float, ¿bien? En los procesadores SP es algo parecido, pero sin embargo, fijaos que cambia un poco esto de aquí. Tenemos un variable que se le llama entero corto, ¿vale? Que es el short int, que es el, que, el equivalente al int de arduino, que es el que ocupa 16 bits, sin embargo aquí el int ocupa 32 y el long int también ocupa 32 y el float ocupa también los 32, vale, con lo que eh, esto cambia de un procesador a otro. Bien, vamos a mover a los ejemplos, Mirar este ejemplo es un ejemplo, es un problema clásico en el que bueno pues era, es una fábula en la que eh, una, la persona que inventó el ajedrez pues eh, le descubrió el juego a un rey y básicamente pues la, for, la forma de poder compensarle por, por, por este gran invento pues al final fue le que, dijo que, mira, que, te, eh, que, a ver, que, que, que quería cambio, ¿no? Y entonces eh, esta persona pues le dijo, pues mira, yo quiero simplemente un grano de arroz que lo voy a colocar en la primera casilla del tablero, en la siguiente casilla del tablero voy a, a duplicar esta cantidad y así sucesivamente. Eh, enseguida pues eh, eh, empezaron a hacer los cálculos y vieron que la cantidad de granos de arroz que, que necesitaba era inmensa y que no podía, que no podía pagarlo, ¿vale? Pues mira, pues este ejemplo de aquí básicamente está haciendo esto de aquí. Entonces, el objetivo realmente de este ejemplo lo que pretende es que veamos cómo con ninguna de las representaciones en realidad con las que disponemos en nuestros procesadores vamos a ser capaces de almacenar toda esta gran información que requiere este número de aquí, vale, y lo que hace es que bueno pues cuenta desde 1 hasta 64, que son las casillas que tiene un tablero de ajedrez y lo que va haciendo es que empiezan en 1 que es la primera casilla y va duplicando el valor en cada una de las iteraciones y lo va guardando en la siguiente, vale, hay un punto en el que las variables desbordan y que no son capaces de almacenar y entonces es cuando mostremos la información al finalizar este bucle veremos que, eh, bueno, pues que la información no tiene sentido y eso es un claro síntoma de que eh, ha desbordado. Bien, en este segundo ejemplo vamos a ver cómo, por ejemplo, en este caso lo que queremos hacer es enviar una, una, un dato que hemos almacenado en un vector, ¿vale? Entonces lo primero que hacemos es eh, declaramos una variable del tipo vector como entero corto para que ocupe una determinada cantidad y lo que hacemos es que construimos un vector con tres elementos, ¿vale? Entonces lo que hacemos es que en este caso le estamos leyendo tres, eh, la información de, de, de tres señales analógicas y que lo que queremos es almacenar esta información de forma que, bueno, pues lo almacenamos en tres valores por separado, y las codificamos de forma que las metemos dentro del vector, ¿vale? De forma que estén ordenadas de esta forma. Al final lo que vamos a hacer es enviar toda esta información, por el puerto serie para poder monitorizarla y poder utilizarla con otros propósitos, ¿vale? Es un ejemplo que simplemente pretende que veáis cómo se podría trabajar con eh, variables del tipo vector, ¿vale? En este otro ejemplo hacemos algo parecido pero al revés, lo que hacemos es que estamos recibiendo tres números desde la consola serie que los aprovecharemos, eh, son números de 8 bits en este caso, y los aprovecharemos para construir un vector y los almacenamos en un vector en este caso, ¿vale? y una vez los hemos almacenado podríamos hacer una operación eh, eh, tipo bucle o cualquier cosa, aquí en este caso concreto accedemos de forma individualizada a cada uno de estos elementos de forma que accedemos al elemento en la posición 0. estos los vectores empiezan siempre en la, en la posición 0, 1 y 2, y encendemos en este caso el led RGB en función de los valores que hemos recibido por el puerto serie. Bien, pues nada, en, este en esta presentación os hemos explicado eh, cómo utilizar variables con facilino. Muchas gracias.